Hola, yo soy Lila Tochi y el día de hoy les traigo un video de un videojuego de terror que se llama Paperman. Ahora sí me va a dar mucho miedo. Quédate conmigo. Entonces, comencemos. Lila Tochi, vamos a ponernos nuestros abuelos. Ay, qué tiene razón. Así es como se ve. Ay, muy bien. ¿Qué es esto? Cool things I need to record for homework O sea, cosas chidas Cosas chidas que tengo que Grabar para la tarea Soy mala para traducirlo, la verdad Le entiendo Pero soy mala para traducirlo Bueno Vamos a ver Ah, aquí está Sí, ¿no? Uno de estos ¿Cómo era? Ay, que así grabé Aquí está Chinte, está. igual no puedo Ok, ahí está Ya grabé esto Creo Llevo uno, ¿verdad? No. Dice grande azul. Que el otro es... Verde. Spooky green pumpkin. Este es ¿En esto uno azul? <coughs> ¿Uno verde? ¡Ay, no veo! A ver, uno azul. O sea... Un correo grande, grande, azul. Y el otro es lujoso, verde y en negro. Y el otro es nada más unos. Una casa divertida, roja. <ríe> Qué mala soy para traducir. Y una espantosa verde calabaza. Eso. <ríe> Bye, yo me entiendo Eso es suficiente para mí No escucho ni más Esas no funcionan Yo las veo Espantosas Bueno La casa era de color No era verde, ¿verdad? No, tiene que ser roja Y un póster de una manzana Mala ¿Manzana? Sí Ok Creo que por aquí no están no Me meteré primero por aquí para no perderme ¡Ah! ¡Chintegua! ¡Me atoré! ¡No puedo brincar! ¿Qué demonios? ¡No puedo pasar! Ah, uh, no puedo pasar <risa> Ok, bueno Menos camino por recorrer Malditos Ah, sí traigo lentes, ¿verdad? Olvidé Porque ciega mm -hmm. Veamos Esta es roja Pero no está graciosa No la veo roja Ni graciosa Así que no sé si sea no sé cómo sabré si estoy cumpliendo. Esa es roja. Esta es roja. Esta es mi casa. Funny. Roja. Oh. ¡Ahí está! ¿Me escucharon? ¡Lo logré! Tengo uno. Muy bien. Supongo que para acá no puedo ir. No. Entonces. Me hacen falta otros. Ahí hay algo verde, pero ¿qué era verde? <risa> Tengo mala memoria. Spooky Green Pumpkin. No. No he visto ningún póster. Y ya vi muchas calabazas, pero no. Pero no veo una enojada, enojada. No. ¿Qué pedo? ¿Todo el tiempo estuve donde mismo? Creo que no me fijo muy bien. En las cosas. Rayos, entonces no debe de ser tan difícil encontrar lo que quiero. Maldita sea. Maldita sea, Takaisan. Vean en Netflix. Nadie me paga, solo yo digo. ¡Ay, oh, maldición! ¡Ay, aquí está el de la... ¡Ah, era este! No lo había visto. Que decía lo que decía. ¿A poco? No, es que aquí no se ve. Bueno. Ya tengo dos. ¡Oh, oh, oh, oh ahí está! ¡Ahí está! Está enojada... Sí, viste, viste Ahora una lujosa. El lujoso Green and black Y el big, big blue Ese es grande Pero eso es basura, ¿verdad? Yo solo me pregunto una cosa ¿Aquí me van a espantar o qué? Nadie me espanta ¿Por qué? Quiero tener miedo Espera, no pero, sí. Ustedes saben. Ay. La luna. Cuando la luna se pone grandota como una pelota y al hombre el callejón. Ah, se fue. Espera. ¿Eso es verde? ¿Es verde? ¿Es verde? No, es rojo. Es rojo. Es verde. ¿No? ¿Es azul? Me falta una calabazota enojada Y uno Grande, grande Y azul, puzón de correo Eso, esa Y aquí no me espantan, amigos Aquí no me espantan ¿Qué tiene de chiste este juego? Yo pensé que me iba a dar miedo Si es este, entonces Ay, oh, sí. Eh, ¿Qué fue eso? Escucho algo. Calabaza verde. Aterradora. Tengo como mil años dando vueltas. ¿Me puedo meter por aquí? No. Hola. Calabazuna. ¿Cómo voy a ver si está verde, si está no negro? ¿Alguien más escucha un bebé? Allá adentro, ahí... ¡Oh! ¡Ahí está! <risa> oh, no! ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué es esto? My free candy map. Ok. La casa de la que Jacob me contó, ¿no? Este mapa está raro. Ok, no sé dónde estoy. ¿Dónde se supone que yo estoy? Ahí. Where of Paperman. Beware, ¿no? ¿Será? Ten cuidado. Aquí va a empezar la parte. <risa> no tengo que grabar nada. Me estoy dañin. No, no estoy enferma de lo que piensan. Uy, oh, sí, no. No. Ay, Ma afray. Ay, me que no me atrape el Paperman. Ay, no manches. ¿Qué dice aquí? Misty Lake. ¿Puedo entrar? No. Ni siquiera sé qué era. Está muy oscuro. No veo ni madre A ver. ¿Por qué no puedo abrir? ¡Oh! Ahí. ¿Por qué no me sale? Ahí está. ¡Ah, Ah, la X, chingado, X, aquí, que pico, maldita sea, ahora sí, espero que no se me apague la cámara, verdad, gracias, ni que se me vuelva a trabar, ahora qué, me enojé, <muchas> todos bien, todo bien, corren, corren, corren, corren, corren, corren, corren. Ya me voy a mi casa. Ya me voy. Qué qué qué es eso, qué es eso? qué es eso? qué es eso? qué su, su, su. ¡Ay, no! Oh, pensé que había visto algo, pero <coughs> apenas aparecen las cosas. No, todo está bien. ¿Y qué debo hacer? No sé. ¿Dónde estoy? ¿Quién sabe? Solo sigo un camino hacia la casa, me imagino. No sé. Neblina Mist, Misty, Misty Lake. ¿Qué fue eso? Me aventaron ¿Qué chingado? ¿Qué es eso? Me están aventando cosas ¡Qué sangrones! Ya me voy ¡Piedras! Ya me voy Lake, oh, supongo que por allá. ¿Qué pido? ¿Qué carajo? Okay. Es peor que te coman los lobos, yo digo nomás. Espera, eso no es un lobo. Se escucha atrás de mí a la roña. ¡Ay, es pasto! Pensé que eran aves mirándome desde el piso. Ay, qué imaginación. Ay, no es nada. Ya me volví loca y escucho cosas. Eso es todo. No más digo. Ay, me la, boca, me la boca. Es un rollo, amigos. Es un rollo. ¿Qué es aquí? ¿Qué diablos? ¿Qué? Me aventé al agua. ¿Ah? Ok <risa> ah! Ok Me voy hacia la casita de los dulces Ok 7 Se ve tétrico. Ay, oh my God. ¿Qué es eso, Iravi? Ay, oh, no. Qué feos monos. Ay, qué triste es la vida. Míralos, qué feos. Los niños asustados. La casa de los dulces. Pero qué clase de dulces, my friend. No manches. ¿Eh? ¿Uh? ¿Uh? ¿Qué huevo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se escucha? Every kiss, no veo, no alcanzo a ver, si se mueve la magia de esa cosa. ¿Qué rojo. Every routine takes my pills, don't go outside, don't hurt myself, don't hurt people. If I ever don't know what to do, I play my favorite cassette. Creo que esa es la casa del Paperman y se droga. Punto. Para no lastimar a nadie Y si no quiere hacerlo Solo pone su cassette favorito Pero No sé si tengo que ponerlo Ah Ok Creo que tengo que buscarlo ¡Ya! Entendí Déjame buscarlo Creo que eso quiere Si no, no sé Digo Digo ¡Ah! ¡Ah! ah oh a ponerlo aquí ay, ya se puso solo es verdad, es eso Esa misteriosa esa canción que es eso? uy, qué feo ¿Eh? Esa taza está volando <ríe> ¡Es chumaca! ¡Qué pedo! Se escucha horrible eso Ya lo puedo quitar o algo así Oh my. Gracias. <risa> ya era demasiado horrible. ¿Qué pido que ahora? ¿Eh? Me siento. <coughs> ya, ahora qué hago. Ay, no. Creo que no es bueno abrir, ¿verdad? No es mi casa, digo. No era acá. ¿Qué lado es? Espera ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué ahora hay más puertas? ¿Eh? ¿Y dos reloj? De hecho eso no estaba así, ¿verdad? Qué chingada Está raro ahora Es como un espejo las dos... Uh... No, va a cambiar atrás, ¿verdad? <risa> Me siento muy... perdida. Sus ojos. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Paperman! No, maldita sea, no. Me quieren volver loca. Ok. ¿Qué feo se siente? <risa> es como si... ¿Ya? Yeah. Ay no, my friend... ¿Por qué me muestran esto? Quieren preparar, destruir psicológicamente Para lo que viene Pero no lo lograrán Jamás Me dejaré No Porque tengo pesadillas, creo que probé una píldora, tal vez. Creo que dijo algo sobre jugar un juego. Y encontrarlo sería peligroso, algo así, creo. Creo No me puedo mover ah. Ah. Hola Paper, que ¿Se metió en el piso? Yo también quiero, es como cuando te metes al sótano Hola, no me puedo mover de instrucción psicológica <coughs> Bonitos, negros, malos <risa> Mentes perturbadas Mentes perturbadas No lo olviden No. No. Aléjate de mí. No. <ríe> Uy. Uh -huh. oh. Estoy en mi cuarto. Creo. Huh. por el video de hoy si te gustó dale like comparte con tus amigos y suscríbete a este y a mi otro canal que es Helen Core y no olvides activar la campanita para que te notifique cada que suba video y nos vemos estrellita Dios. me voy a hacer un disfraz de paperman oh, uh.